Miren lo que es este libro. Miren lo que es este libro. Es terrible. Mira la calidad de fotos que tiene acá. Miren lo que es esto. Y esta parte de acá es en calidad fotográfica. El papel, calidad fotográfica, que está mezclado entre las, eh, entre las hojas de papel normal. No, no, para acá hay otro, otro juego de fotos por acá. Miren, Miren lo que es eso. La verdad, como libro, <ríe> como, como, no, no, no, no opino sobre el contenido, pero qué bueno que está, una tierra prometida de Barack Obama, la verdad, como presentación para un ex presidente flor de libro, ¿eh? muy, muy, muy bueno.